Continuamos con la siguiente mesa titulada Cultura y Turismo. Modera y participa María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Le acompaña Juan Salvador López, jefe de servicio de investigación y difusión, patronato de la Hambra y general IFE. Manuel Molina, director del Museo Arqueológico de Úbeda, responsable del Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. ...Manuel Ramos, director del Museo Arqueológico de Granada... ...y Enrique Méndez, jefe de servicio de institucionales... ...y programas culturales, Delegación Territorial de Cultura... ...y Patrimonio Histórico en Cádiz... ...mesa organizada por la Junta de Andalucía. Gracias. Gracias. Buenas tardes y en primer lugar, por supuesto, agradecer la oportunidad... ...de estar de nuevo aquí en este foro... ...que ya sabemos todos la importancia que tiene a los organizadores y, sobre todo, a nuestra Consejería de Cultura, a nuestra Secretaría General, a nuestra Directora General de Innovación Cultural y Museo y a todos los compañeros que, que están aquí y nos ayudan. Eh, bueno, pues, cultura y turismo es un tema bastante bastante <coughs> amplio. Nosotros vamos a poder centrarlo muy poquito en el... ...en el tiempo que tenemos, está íntimamente relacionado también con todos los temas... ...que estamos tratando aquí sobre innovación, evidentemente sin innovación... ...no llegamos a esos otros públicos que no vienen al museo y bueno, y que también tiene que ver... ...con la, con la atracción turística. Eh, evidentemente Andalucía tiene una gran fortaleza... ...en cuanto a lo que es la economía y el turismo pero no podemos dejar de, de poner de manifiesto que la cultura aporta un valor añadido innegable en la industria turística y es un ámbito complejo y extenso, difícil, como digo, de abarcar en tan poco tiempo. Hoy nos vamos a centrar en cómo aportan las instituciones culturales que están aquí presentes y que me acompañan, que son muy diversas, igual que los territorios a los que representan y que además son señas de identidad en sus propios territorios. Y como digo, en las relaciones cultura y turismo, la innovación que ellos mostrarán también de sus respectivas instituciones, es una herramienta fundamental. Lo que, lo que venimos diciendo que es innegable de la posición turística de la industria como sector económico preeminente en Andalucía, eh, tiene para mí en concreto dos vertientes. Eh, como ha mostrado la pandemia y la crisis, tiene un elemento muy importante coyuntural, con lo cual tenemos que ver cuál es el modelo de relación entre cultura y turismo que queremos. Frente al turismo de playa, de ocio, de espacios naturales que han sabido obtener una reinversión y un retorno en sus territorios, el turismo cultural pensamos que todavía le queda mucho por, por recorrer. Eh, se obtienen evidentemente efectos beneficiosos para la sociedad y para, como digo, el territorio en el que se enclavan, pero todavía nos queda mucho en conseguir eh, que se produzca una reinversión y un retorno en conservación y preservación de los valores patrimoniales e inmateriales y también en la producción, en la producción de cultura, porque casi siempre la promoción del turismo cultural está eso, enfocada a la promoción, pero tenemos que tener en cuenta que el patrimonio arqueológico y sobre todo, perdón, el arqueológico, el, el patrimonio histórico, el patrimonio artístico es finito. Aunque nosotros pensemos ahora mismo que va a durar para siempre por la escala ¿no? de, de los años que tenemos. Entonces hay que invertir, hay que conseguir ese retorno económico, tanto social como para conservar, preservar y también promover la creación cultural a través de las industrias culturales. El modelo turístico actual en demasiadas ocasiones es parcial y cortoplacista frente a la cultura que yo creo que como se ha visto en diferentes espacios de este foro, siempre eh, vamos eh, bueno, eh, programando estratégicamente a muy largo plazo. Entonces hay que aunar a los diferentes sectores. Y explicar en turismo que, que la cultura, además de ese peso innegable, tenemos otros medios y que podemos eh, pues eso, llegar a una relación que sea más favorable para nuestro. para nuestro sector. Y bueno, eh, sé que en el caso del turismo, pues luego nos contarán en la Alhambra, que ellos, por ejemplo, pues sí, tienen otras posibilidades por su crecimiento a la hora de inversión y de retorno en lo que es su, su ciudad pero bueno, por el caso de la Alhambra es, es especial por su bueno, por sus características y su tamaño y luego también solamente poner eh, por último de relieve que las instituciones culturales no solamente somos instrumentos de atracción turística sino que somos fundamentalmente espacios para la ciudadanía donde no solo se consume turismo, perdón cultura sino que también lo que hacemos es que la persona visitante es invitada a participar activamente y en la relectura y en esos relatos que se están produciendo ahora en todas nuestra, nuestras instituciones. Eh, lo que está produciendo unos valores sociales que son innegables. Por tanto, la experiencia y la calidad que ofrecen las instituciones culturales genera riqueza social y genera también riqueza económica. Todo ello tenemos que seguir abundando en ello. Y la atracción que una institución cultural pueda tener sobre el público en general y sobre el turismo va a depender también mucho de lo que ocurra en su, en su territorio, en su espacio físico. Pues eh, depende de su personalidad, de su seña de identidad, de su capacidad de dinamismo y de reinvención. Y, vamos, estoy firmemente convencida, yo creo que muchos de los que estamos aquí, en que lo importante no es buscar la uniformidad, sino buscar lo que nos diferencia a uno y a otro, que va a ser la atracción para, para el turismo. Bueno, pues mis compañeros ya lo han presentado previamente, ellos ahora hablarán de su experiencia y, bueno, pues a mí pues también me tocaba hablar un poco del Museo Arqueológico de Córdoba. Eh, para nosotros los visitantes y dentro de ellos el turismo, pues está dentro de nuestra planificación estratégica como un punto fundamental dentro de, de, del, del público en general. No voy a hablar del museo, bueno, porque tiene unas características muy, muy diferenciales también, pero sí quiero ponerlo en el contexto de Córdoba, porque Córdoba, bueno, pues es una ciudad que está en el imaginario colectivo universal y bueno, todos sabemos lo mismo que Granada, Sevilla, Cádiz, como cualquier otra de Andalucía, pero tenemos cuatro declaraciones de patrimonio cultural de la UNESCO. Competir un museo arqueológico en una ciudad como Córdoba, competir entre comillas, para atraer público, atraer turismo, pues tiene también sus dificultades. Tenemos la mezquita, tenemos Medina Zara, la sinagoga bueno, grandes hitos eh, en el propio casco histórico, el segundo casco histórico más extenso después de Bolonia en Europa, y bueno, tenemos unos elementos singularísimos, con lo cual, como digo, competir, entre comillas, pues es difícil a la hora de, de, atraer, de atraer público. Eh, como digo, nosotros no solemos diferenciar turismo de otro tipo de público, luego sí lo vamos a ver en las estadísticas. Pues, como decía, el contexto son las cuatro inscripciones como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y lo que nosotros intentamos es eh, imbuirnos o estar dentro de esa gran vida cultural, con esa gran diversidad que hay en la ciudad, con eventos nacionales e internacionales, que no solamente tienen que ver con el patrimonio histórico, sino también con la contemporaneidad. Fundamentalmente, el Museo Arqueológico de Córdoba hoy por hoy estamos convencidos que los museos llamados patrimoniales también somos centros de creación. O sea, que siempre unamos nuestro patrimonio y nuestro pasado con nuestra actualidad y con la contemporaneidad. Y siempre invitamos a creadores contemporáneos a que den su imagen, que den su visión de lo que es ese el museo. También incidimos en que hay que ir más allá ...a la hora de aunar una agenda dentro de la ciudad, dentro del espacio... ...y por supuesto las colaboraciones entre administraciones... ...y también las colaboraciones público y privadas... ...digamos ordenar entre comillas aún más... ...esa relación entre cultura y turismo que se está dando... ...pero que tenemos que seguir avanzando en ello... ...sobre el tema de la innovación pues no voy a hablar... ...porque ya se ha hablado extensamente... ...anteriormente, pero bueno, es uno de los elementos que tenemos muy en cuenta. ¿Qué hacemos en el Museo Arqueológico? Pues un poco lo que hemos explicado. Damos un tratamiento por igual a todo tipo de público... ...aunque luego, claro, hay que diferenciar el tratamiento específico... ...a la hora de atraer públicos determinados o lo que se llama, como bien sabéis... ...el no público, que también hay, hay que atraerlo. Y eh, bueno como dentro de nuestra planificación estratégica general y de los programas y proyectos que cuelgan de esa planificación, pues lo que hacemos es, como he dicho, participar todo lo que podamos, y eso siempre tenemos el apoyo de, de la consejería, en todos los grandes eventos que hay en la ciudad. Para nosotros museo y ciudad es una misma cosa, en el sentido que ese encuentro de cultura, esa diversidad que muestra, esa mezcla que muestra la ciudad, se puede ver dentro del museo también y se puede ver porque ahora somos como somos. Por eso nos gusta estar siempre relacionados con todo lo que ocurre en la ciudad. Aquí he puesto unas pequeñas muestras, bueno pues eh, tenemos una exposición que se llama Encuentro Cultura, trabajamos con el tema de nosotros, los nos más los otros, de colaboración a diversos niveles con administraciones y con otras entidades. Trabajamos también el tema de la inclusión, la sostenibilidad y, como he dicho, eh, apostamos por la creación en una institución patrimonial, por la creación contemporánea también. Eh, estamos en Eventos en la Ciudad. Aquí les he puesto algunas imágenes. El Festival Internacional de Flora, patrocinado por la, por la Consejería de Cultura, que es eh, único en Europa en Como poética, que es uno de los grandes eventos de, de poesía también del mundo. Eh, colaboramos con la Ciudad de la Idea, un proyecto que hay actualmente en funcionamiento, con la Fundación Thyssen, eh, que ahora mismo tiene a la exposición Futuros Abundantes, con, también con la Consejería de Cultura, en la Noche Blanca del Flamenco, en el Festival Internacional de la Guitarra, o sea, que nosotros nuestro espacio está abierto a cualquier evento dentro de que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra principal misión y cuál es la conservación. Y claro, que no abrimos, permitirme así coloquialmente a lo loco, sino que está todo bastante controlado cómo van a ser estos, estos elementos. Bueno, ahí tienen una de las últimas intervenciones... Eh, contemporáneas que se han hecho, dialogando la ruina actual, que en el futuro será patrimonio, con las ruinas la ruina romanas en medio de, del patio del Palacio Renacentista o, o la performance que se hizo con, con la Fundación TVA21. Bueno, pues no le voy a aburrir esto simplemente para que lo vea. ¿eh? Evidentemente en el museo, como en todos, tenemos que pasar de lo que ocurrió en 2018 y 2019 y bueno, pues el gran parón del 20 y cómo nos vamos recuperando. Simplemente señalarle, bueno, esas son las visitas totales del 2018. Creo que fuimos al tercer o cuarto museo después de los dos del alambre y del Bellas Arte de Sevilla. Pero, bueno, solamente para ver la estacionalidad que se produce en Córdoba, que tiene también que ver con el turismo y evidentemente con el clima. Eh, las subidas son en primavera y en otoño, como digo, por el clima y también por toda esa serie de eventos en la que nosotros participamos. Las visitas, bueno, pues ahí tienen un total por la procedencia, entre Andalucía y España, casi la mitad, y bueno, un 35%... De, de personas que proceden del de resto del mundo. Y la, el otro porcentaje que nos queda es la, son los visitantes locales, que suelen ser un público fiel que repite muchas de nuestras actividades. En el 2019 continuamos con la misma tónica, primavera y otoño. La distribución por porcentaje de visitantes, pues exactamente también muy, muy parecida. Se mantenían los locales y los otros similares. Y esta, bueno, pues es la del 2021, que todavía no teníamos hecha la gráfica, pero bueno, un poco para que vean, evidentemente en el 2020 con el cierre, pues todos, todos estamos iguales, lo pueden entender. ¿Y qué ocurre? Que aquí en primavera no tenemos esa subida. ¿Pero por qué? Porque saben que bueno, pues en Andalucía bueno, y en España tuvimos diferentes horarios por la cuestión. Según en el estado que nos encontráramos de la pandemia y del COVID, pues cerrábamos al mediodía o por la tarde. Eso también ha hecho pues, que el público claro, no acuda de la misma manera. Pero sin embargo, cuando empezó el horario normal, si lo ven, eh, en otoño se recuperó esa, esa tendencia que existía. Aquí ven también en que las visitas del 2021 prácticamente vuelven a ser iguales. Hay menor porcentaje desde luego de visitantes del resto del mundo, bueno, pues porque la movilidad se ha visto restringida, pero se mantiene un gran movimiento de visitantes. Eh, ...de España y por supuesto los locales... ...y aquí simplemente para que vean una evolución... ...entre el 2018 y el 2021... ...y evidentemente el 2020 pues está pues... ...como todos, ¿no? ...sabemos... ...y eh, también aquí está la evolución de 2018-2021... ...el porcentaje de procedencia de los visitantes extranjeros... ...que tiene que ver, todo esto no es el museo solo... ...nosotros lo ponemos siempre en relación y en comparación... ...con los datos y con las estadísticas que se están haciendo en la ciudad de visitantes... ...y es bastante bastante correlativo, ¿no? Aquí, bueno, no se lo voy a explicar, ya están viendo ustedes la, los países que más nos visitan... ...y solamente quería poner de relieve que, curiosamente, eh, tenemos un gran número... ...de grupos escolares procedentes de Francia, pero no este año... este que llevamos bastante años en que los grupos escolares de Francia, pues vienen... Vienen a Andalucía de viajes de viaje en el fin de curso, vienen de viaje y, y en el Museo Arqueológico de Córdoba eso, eso se ve reflejado. Y nada, una visión muy rápida. Muchísimas gracias. Y le paso la palabra a mis compañeros, que bueno, ya saben ustedes, creo que le correspondía a la Alhambra. Muchas gracias. Gracias, nada, Muchas gracias. os voy a exponer las actividades culturales que realizamos en la Alhambra. La Alhambra, como todos conocéis, es un conjunto monumental muy complejo en la que reúne una serie de valores excepcionales, históricos, arqueológicos, paisajísticos, etnológicos con muchas declaraciones y muchas normas desde 1870. Y es una realidad muy compleja que nos lleva a tener toda una ciudad palatina, conjunto amurallado museos, bibliotecas, archivos. Tenemos muchas construcciones de todo tipo, religiosas, civiles, militares. Es un gran paisaje cultural. Tenemos un patrimonio inmaterial, también muy importante sobre la gestión de la acequia, la gestión del agua, las huertas nazarías y luego tenemos también otra visión como lugar de inspiración eh, en todo tipo de arte, pero sobre todo la Alhambra, como todos conocéis, la Alhambra reúne unos 2 millones de, de visitantes al año, 8.000 al día, más de ocho pero además de la Alhambra, tenemos cinco edificios nazaríes en la ciudad, lo que llamamos los bienes adscritos, son el Bañuelo, el Corral del Carbón, la Casa Morisca, Palacio de Dalahorra y el Maristán. Todo esto nos lleva a que cuando nos planteamos las actividades culturales tenemos dos ejes o dos polos. unos que van dirigidos hacia la comunidad que nos soporta, hacia los vecinos, nuestros queridos vecinos, y otra que va dirigida hacia los turistas. Y entre esos dos polos tenemos actividades que confluyen ambos y en otras que, que están perfectamente separados. Nuestros temas preferentes, dentro de todo este conjunto de, de bienes culturales que reúne la Alhambra, los diferenciamos entre los que están dentro del propio conjunto monumental y los de los edificios nazaríes, lo que llamamos la dobla de oro, y que eh, tienen, en ambos casos, unos temas preferentes. Nos centramos en exposiciones, en darle visibilidad a las intervenciones arqueológicas y de restauración, que normalmente son muy desconocidas, .en la base de la gestión de la Alhambra, la conservación del patrimonio y que la mayoría de las veces pues pasan desapercibidas. Creemos que todo el mundo conoce los palacios y que las actividades que se deben de hacer allí, las actividades culturales, pues tienen otro tono y deben de tener otro espacio, que luego veremos. Entonces, damos visibilidad a todas las labores que se realizan en los jardines y en las huertas nazaríes como espacios históricos también como espacios vinculados a la literatura y a la arte. Este año, dentro de la red de jardines históricos de, de Europa, a la cual pertenecemos, el lema de trabajo era los jardines literarios. Entonces, le hemos prestado una atención especial a mostrar esa vinculación. Coincide que en, el, en los jardines del Generalife, en 1560, se juntaron Juan Boscán y Gracián y crearon... ...el soneto, el soneto español... ...entonces a raíz de ese proyecto... ...que llamamos proyecto navajero... ...damos lugar a una serie de actividades... ...que vinculan los jardines... ...en este caso nuestros jardines históricos... ...con la literatura y la arte... ¿no? ...también damos prioridad a mostrar los espacios... ...que no están abiertos a la visita pública... ...puesto que como decía ya los de la visita pública... ...ya tienen una demanda suficiente... ...y este año hemos abierto por primera vez el Carmen de los Catalanes... ...todos sus jardines, Están, estamos también a la espera de musealizar... ...el Carmen y, y aumentar las salas del Museo de la Alhambra... ...con un nuevo, nuevo tema... ...después dedicamos una atención especial a todas las efemérides... ...internacionales, desde el, ...por supuesto todas las relacionadas con patrimonio mundial la Jornada Europea de Patrimonio, la Jornada Europea de Arqueología, pero también el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, el Día de los Jardines, también el Día del Síndrome de Down, y así vamos aumentando cada año la, la efeméride en la que participamos. Hacemos una serie de actividades para destacar una serie de piezas del museo, pero no nos olvidamos también de los documentos que tenemos en el archivo, y de los libros especiales que atesora nuestra Biblioteca de la Alhambra, que fue una donación fundacional del conde de Romanones a principios del siglo XX. Tenemos como leitmotiv el hacer una serie de actividades culturales en esos edificios nazaríes, llenarlos de contenido. Los domingos es un día de, de visita gratuita para los granadinos y eh, procuramos realizar actividades musicales o de tipo creativo en, en esos espacios para fomentar que los vecinos del Albaicín visiten de forma regular estos espacios. Tenemos una participación muy importante en el Festival Internacional de Música y Danza de todos conocidos y es uno de los polos de, de atracción de los, de los visitantes y de los turistas no locales, Nada de nuestras actividades. Participamos en varios festivales internacionales el de poesía de Granada el de música antigua de Granada el de la guitarra y también tenemos el, la programación del Orca en el Generalife una programación que se realiza en el mes de agosto y que viene a, a cubrir un, un espacio temporal entre que terminan los festivales de música y danza y empieza un nuevo programa que se llama Septiembre en el Generalife y Lorca en el Generalife está dedicado todos los años a esa vinculación, unos años con el ballet flamenco de Andalucía y otros por concursos y propuestas innovadoras de diferentes grupos y promotores. Tenemos una serie de criterios para seleccionar esa programación, ...tenemos que siempre ser respetuosos... ...con la conservación del patrimonio histórico... ...en ese sentido amplio... ...incluso con los jardines... ...cuando los visitamos en, en esos espacios... ...no abiertos a la visita pública... ...tenemos que tener en cuenta... ...y ser respetuosos... ...con la, con la calidad de la visita pública... ...ofrecer una serie de experiencias únicas... ...atender a una... A una vinculación fuerte con la comunidad... ...con las asociaciones con los museos vecinos, el de Bellas Artes, la Casa de los Tiros, el Parque de la Ciencia, el Arqueológico. Establecemos muchas relaciones con asociaciones, sobre todo de, de los más desfavorecidos, ¿no? mujeres inmigrantes. Establecemos relaciones con asociaciones de discapacitados para programar actuaciones expresamente con ellos, no para ellos, sino con ellos en la que pues, tenemos muy buenas relaciones con la ONCE, con las asociaciones de sordos, con las asociaciones de discapacitados mentales, con Down. Intentamos que esas eh, actividades culturales dentro de los espacios nazaríes eh, no solamente sean una actividad cultural, musical o artística, sino que también haya un, un trasvase. ...de conocimiento del espacio donde estamos... ...pues si hay en el Corral del Carbón... ...se cuenta también la historia del Corral del Carbón... ...y luego se da paso a la actividad cultural... ...para que haya una hibridación... ...de actividad cultural y patrimonio... ...no se trata solo de llenar de actividades musicales... ...o de otro tipo, en nuestro espacio... ...sino también que los vecinos... ...conozcan dónde están y esa evolución... Y, por último, como criterio de fondo, tenemos la sostenibilidad. Es cierto que es bastante difícil, pero cada vez en nuestros pliegos de contratación vamos incorporándolo eh, más en el sentido siguiente. Por ejemplo, las exposiciones pues que tengan eh, en cuenta el reciclaje de materiales, que tengamos en cuenta la reutilización de materiales expositivos que tenemos en nuestros almacenes y que también cedemos y prestamos de forma continua para otras instituciones, asociaciones locales o ayuntamientos, cofradías religiosas. ¿no? Y también tenemos dentro de nuestro territorio Alhambra, tenemos la Iglesia de Santa María de la Alhambra, con una, una cofradía en la que, por ejemplo, este año pues nos solicitó una serie de vitrinas para hacer una exposición temporal. La sostenibilidad social es mucho más difícil de, de conseguir, pero también la perseguimos. Intentamos realizar actividades inclusivas, como decía, y actividades que favorezcan el bienestar y la cohesión social de la comunidad en la que trabajamos. A través de nuestra página web realizamos una labor de, de difusión bastante amplia, que se potenció a raíz de la pandemia, como en todos los casos que hemos visto y, y que conocemos, en el blog se introdujeron 74 entradas, tenemos un boletín informativo para comunicar nuestras actividades mensuales o semanales o, o, o trimestrales, tenemos una microsite, que son pequeñas exposiciones virtuales dedicadas al 150 aniversario. De, de la declaración como monumento de la Alhambra en 1870 dedicamos otra microsafe a los 100 años que cumplió el Generalife desde su incorporación al patrimonio público este año pasado en el año 21 eh, se trabajó de forma intensa en la creación de vídeos de pequeños vídeos de diferentes temas y, y alcanzamos el número de de 96, en todos ellos se subtitularon en inglés y en lenguaje de signos también en castellano, ¿no? en lengua de signos española. ¿no? Se hicieron tres exposiciones virtuales y trabajamos de forma intensa en las redes sociales, sobre todo para notificar nuestra programación cultural, hacer avisos de promoción de actividades de los espacios físicos. ¿no? para atraerlos a nuestro espacio físico y eh, para comunicarnos con nuestros usuarios y seguidores. Quizás el plato más fuerte de nuestra programación cultural se centra en las exposiciones temporales, en las que tienen generalmente un carácter internacional, como la dedicada a Odalisca, al Mali, Crea sin Prisa, un premio de cerveza Alhambra, las habitaciones del emperador sobre las pinturas de la torre del peinador de la reina o sobre la rocabe nazarí que donó la familia, los herederos de la familia Ford a la Alhambra. ¿No? Algunas de estas exposiciones eh, de media, unos tres meses de duración, la que más, la que menos un mes, pues bueno, alcanzan casi los 200.000 visitantes entre público... Eh, turistas y vecinos de la ciudad o de, de Andalucía. ¿Cuáles son nuestros retos de futuro? Pues crear una vinculación con nuevos públicos y nuevos espacios. Para ello se ha iniciado un, una apertura de, de actividades diferentes a las que ahora, hasta ahora se venían realizando, por ejemplo, en el Generalife, que estaba asociado al Festival de Música y Danza, con actuaciones de tipo eh, pues de danza, sobre todo conciertos de música clásica, y se le ha dado un giro abriéndolo no solo también al flamenco, que también se incorporó con, con el programa de Granada y Lorca y Generalife sino eh, llegando a, a los jóvenes y a la música contemporánea, ¿no? abriendo un programa que se llama Música en el Generalife, o Septiembre en el Generalice, Mil y una música, en la que todos los fines de semana hay conciertos eh, pues de música indie y de música más contemporánea, ¿eh? en la que atrapamos a nuevos públicos y resignificamos un espacio con una connotación, como digo, muy vinculado a la danza o al flamenco o a la clásica, con nuevos tipos de música. ¿no? Tenemos el reto de incorporar valores patrimoniales menos conocidos de la propia Alhambra, como son todos los relacionados con el patrimonio inmaterial. Ya hemos avanzado algo con, con el tema del, del control y la gestión del agua, con la gestión de las huertas en Nazaríes. Eh, tenemos varios pendientes relacionados con, con la piedra seca, con los balates de piedra seca que tenemos en la huerta, con los azores con las aves rapaces ¿no? con la cetrería que son patrimonio y materia de la humanidad y son otras dimensiones que las tenemos allí como digo que normalmente pues pasan desapercibidas o, o le damos menos importancia en nuestras actividades culturales y por último tenemos el reto de implicar a todos los, los visitantes a los ciudadanos en la producción de contenido eh, dentro de nuestras web y de nuestras redes sociales la verdad que no hemos llegado todavía a crear ese espacio de, de participación ciudadana real en la que los vecinos los tal pues creen sus su páginas favoritas creen sus fotos favoritas y bueno, y contenido ¿no? hay algunos proyectos para seleccionar por ejemplo la pieza del mes por parte de, de los vecinos ¿no? de los usuarios tenemos una comunidad muy fiel, en torno al Museo de la Alhambra, pues para que ellos sean los que seleccionen cuál es la pieza del mes que quieren que, que trabajemos o, o la charla del mes, las conferencias, etcétera. ¿no? Y ya está, y con esto termino y muchas gracias. Bien. Muchas gracias Juan Salvador, él nos ha dado una visión muy extensa de, de lo que hacemos en las instituciones, pero a gran escala como, como corresponde a la, a la alhambra. Y ahora pasamos, bueno, pues a Manuel Molina que tiene otra le paso Armando. él tiene otra escala, viene de otro lugar muy importante que es Úbeda, con un patrimonio impresionante y bueno, nos va a contar su experiencia en breve. Bueno. Muchas gracias a la consejería y a la organización por la invitación. Eh, bueno, yo voy a hablar de la peculiaridad del turismo de Úbeda. Es verdad que eh, lo he llamado la Asociación C del Turismo porque muchas de las actividades que, que tienen bastante relevancia turística se organizan gracias a, a asociaciones culturales de la ciudad. ¿vale? El Museo de hueda es un museo muy pequeñito, pero eso intentamos hacer lo que podemos y gracias a la colaboración con estas asociaciones pues, podemos realizar bastantes actividades y además actividades que tienen bastante repercusión en los medios y en las redes sociales y en fin, que nos dan además, bastante prestigio. La mayoría de las actividades culturales, eso, se, que se hacen en UBEDA pues se hacen por medio colectivo y asociaciones culturales y el museo colabora en muchas de ellas, eh, gracias a la buena sintonía pues, que tenemos con, con, con muchas de estas asociaciones. Eh, como digo, es un museo pequeño, pero tiene bastante encanto, entonces eh, muchas de, la, de estas asociaciones pues se plantea el, el contar con nosotros para hacer sobre todo actividades de pequeño formato en el museo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues hacer una actividad con, que puede tener bastante relevancia sin apenas a, a, a aportar recursos. Eh, luego, a, para nosotros, aumenta considerablemente el número de visitas, además el número de visitas de, de gente de, de fuera de la ciudad y luego la repercusión que tenemos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por ejemplo, cuando colaboramos con el festival de eh, perdón, con el certamen de novela histórica, el que un, un autor importante de relevancia nacional te haga referencia en Instagram diciendo que está en un sitio encantador presentando su libro y sale la foto del Museo de Budapest pues para nosotros es muy importante. Bueno, eh, este, son fotos del museo como digo voy a comentar algunos casos concretos pues uno de los principales eventos que se desarrolla en Úbeda es el festival de música y danza de, de la ciudad que yo creo que es junto con el de Granada de los más importantes de España y gracias a los miembros de la asociación pues eh, el, ellos realizan conciertos en distintas ubicaciones de la ciudad y eligen el museo para realizar uno de los pequeños conciertos, vamos, de pequeño formato, allí en el museo. Este fue el último que, que se hizo y lo mismo, pues, también tuvo muy buena aceptación. Otro caso concreto son um, las jornadas de sip sobre el mundo antiguo, que también hay una asociación muy importante de, recre de recreación histórica, de hecho eh, han salido fotos de ellos también en, en Carmona y también la asociación de Cero Culture que hace muchas de actividades, vamos, muchas, por lo menos todas las cuatro actividades de bastante relevancia nueva la, la hacen o la organizan ellos en parte. Y aquí por ejemplo, pues eso, pues vemos la recreación creo que era de una boda romana que se hizo y quedó bueno, a la gente que fue, pues, le encantó Otro acto importante para nosotros es la noche del patrimonio aunque lo organiza el ayuntamiento pero sí que colabora tanto la organización como el desarrollo de diversas asociaciones culturales de UEA. Eh, asociaciones culturales y otros otro centros turísticos como el Centro de Interpretación del la Ciencia y el Olivar, el Museo de San Juan de la Cruz, eh, otros organismos como el Parado de Turismo, en fin. Y nosotros pues colaboramos no solo con abrir el museo por la noche, sino que con alguna actividad especial. En este caso era un taller de cocina visigoda, que también. Ahí está, hay menos gente porque estábamos todavía en pandemia, pero bueno, la verdad es que la gente lo disfrutó mucho. Como veis y luego eso, otro punto fuerte el certamen de novela histórica eh, que, que eso de lo mismo, tiene varias ubicaciones dentro de la ciudad y aquí se presentaron, me parece que fueron el, en la última edición, cinco libros este Fernando J. Núñez que es el escritor de la cocinera de, de Castamar y entonces eso tuvo mucha repercusión en las redes. Pues Marta Robles, la periodista, que también presentó otro libro y lo mismo, tuvo bastante repercusión. Eh, luego, um, aunque no es una asociación, sí que la quería comentar, hemos colaborado con la Escuela Municipal de Teatro, Ricardo Iniesta, eh, que está a cargo de Nati Villar, que es el premio más de, de carácter social de teatro. Y porque, aunque es la escuela municipal de teatro, ellos sí que colaboran con muchos colectivos y asociaciones que hicieron posible el desarrollo de... Vamos, en marzo, de, casi todas las semanas, hicimos actividades e incluso en, en varias de, de ellas, en varios días, estuvimos haciendo actividades de presentación de obras dramáticas, actividades en relación con el... ...con la celebración del Día de las Mujeres... ...y con el Día del de Síndrome de Down... ...estuvimos toda, ...todo el mes de marzo colaborando con ellos... Como no veis es un pequeño teatro... ...que hizo la Asociación del Síndrome de Down... ...y además la, la Asociación engloba... ...a gente de, de pueblos de alrededor... ...con lo cual venía gente de otros pueblos... no era... ...y nada, de la segunda parte... ...que quería hablar de Cazorla... ...pues nosotros hacemos actividades orientadas por supuesto a los, al público local digamos, actividades infantiles actividades relacionadas con el público escolar al público familiar, pero hacemos también actividades eh, dirigidas al turismo son actividades más dinámicas tipo gincana visitas guiadas temáticas no, de carácter histórico relacionado con el entorno o con los a esos museos de artes y costumbres populares con, con trabajos tradicionales y suele incluir alguna, alguna demostración. Y por supuesto, visitas teatralizadas de carácter más humorístico. ¿no? También, por supuesto, realizamos espectáculos, algunos de ellos en colaboración. Este fue con la Diputación de Jaén, ¿vale? teatro, sí. En fin. Y la. Y por supuesto también eh, colaboramos en actividades eh, de bastante importancia en la ciudad, como son las fiestas del adelantamiento y la noche de la Tragantía, que, que era de lo que a lo que quería ir con lo del turismo de leyenda. Ah, sabéis que en muchos sitios existen pues las visitas guiadas de tipo eso, de tipo leyenda en distintas ciudades o incluso de fantasmas. Pues Cazola es famosa y una de las fiestas que es la de la noche de la Tragantía, por una leyenda que, que tiene su ubicación en el castillo de, de cazola entonces pues eh, además es este, este, en torno a la noche de San Juan se, y se hacen pues, muchas actividades nosotros realizamos varias de ellas eh, vamos a hacer visitas ter realizadas y este año me parece que repetimos con un con una actividad de danza vertical, otros años hacen actividades de luces sonidos, y sonidos, y ya está. Y era eso, la peculiaridad de que como sitio de interés turístico de, de tipo de leyenda o misterioso, por así decirlo. Y nada, y ya está. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno. Muchas gracias, Manuel Molina, que nos ha mostrado, hombre, dentro de un espacio y como a la de, de diferente, todo lo que se puede hacer siempre en colaboración con la sociedad. Y ahora pasamos a Manuel Ramos, del Museo Arqueológico de Granada. Él no trae presentación, pero él sabe muchísimo sobre turismo y cultura, puesto que tiene además un libro sobre el tema. Y nos lo va a contar en diez minutitos. <risa> lo cual es francamente difícil. Bueno, Pero bueno. Eh, eh, yo no vengo a hablar del Museo Arqueológico de Granada porque hace tan solo tres meses que estoy eh, en ese cargo y apenas conozco prácticamente cómo es el público del museo, aunque sí puedo adelantar que la fracción turística es mayoritaria y lo es porque el museo está ubicado en la principal arteria turística de la ciudad, lo cual, como se puede deducir, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Más bien voy a trazar un relato personal, en forma de... Eh, que voy a leer, porque si no, no me voy a poder ajustar al tiempo, y con una pequeña moraleja final. Eh, a mí me interesó, por primera vez... Me el turismo cultural cuando trabajaba en el mismo Museo Arqueológico de Granada pero hace ya 25 años por lo menos. En realidad lo que pretendía entonces no era sino recabar argumentos con los que reivindicar mayores inversiones en un sector tradicionalmente desatendido desde el punto de vista económico y en particular para los museos. Ya entonces empezaba a hablarse ...de la forma de alargar la estancia media del turista... ...de lograr incrementar las pernotaciones ...de diversificar la oferta, etcétera... ...por otra parte... ...Granada era ya un destino turístico cultural maduro... ...debido a la importancia de la Alhambra... ...pero el resto del patrimonio histórico de la ciudad... ...estaba desatendido... ...de un centenar de monumentos declarados BIC... ...solo seis o siete eran visitables... ...cuatro museos la catedral y los monasterios de Cartuja y San Jerónimo. Se veía entonces con perfecta claridad que el potencial turístico y patrimonial de la ciudad estaba completamente infrautilizado. De forma personal había podido experimentar esa gran potencialidad. En el mismo entorno del museo había importantes hitos patrimoniales, los restos de la muralla que encintaba al barrio de Azares. ...restos de una coracha andalusí... ...un baño árabe del siglo XI... ...un alminar de una mezquita almohade... ...el Hospital Nazarí... ...y un buen número... ...de residencias nazaríes y moriscas... ...y yo mismo... ...pude comprobar personalmente... ...cuán didáctico e interesante... ...podía resultar la visita de todos esos elementos... ...tal como pude comprobar en jornadas de... ...sensibilización patrimonial... ...y visitas organizadas... Eh, pues reunía el barrio todos los elementos necesarios para explicar la vida toda y la costumbre de un arrabal andalusí. Pero aquellos monumentos, esos monumentos, como decía, no eran accesibles para un público general. Y lo mismo podía decirse entonces eh, de la ciudad renacentista y barroca, pues en Granada llegó a haber numerosas parroquias y más de una treintena de conventos y monasterios que igualmente no eran visitables. Así es que si se trataba de alargar la estancia media del turista, incrementar pernoctaciones, era necesario poner en valor todos esos elementos. Pero las autoridades políticas no eran entonces todavía muy sensibles a esta argumentación. Poco tiempo después llegaría a escena el extraordinario revulsivo del Museo Guggenheim-Bilbao. Este se planteó desde el primer momento como una indisimulada operación económica, hasta tal punto que el negociador norteamericano no se dirigió al consejero de Cultura del gobierno vasco, sino que se dirigió al de Economía y Hacienda. La inversión requerida escandalizó ahora buena parte de la opinión pública vasca pero una vez inaugurado el museo quedó sobradamente probado que un solo museo podía revolucionar la economía local atrayendo turismo al mismo tiempo que podía mejorar el diseño urbano o el escaparatismo local. Por primera vez se publicaron entonces estudios de impacto económico que lo demostraban fehacientemente y en cifras tangibles, ingresos directos, puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, etc., la inauguración del GUEJ en Bilbao coincide además con el ciclo económico más expansivo que se haya vivido en nuestro país, de modo que había argumentos y al mismo tiempo unos recursos que anteriormente no habían existido. Personalmente viví la fase final de ese ciclo trasladándome de Granada al Museo de Málaga cuando se estaba empezando a diseñar su instalación en el Palacio de la Aduana. Y en ese proceso parecía ineludible encajar una reflexión en profundidad sobre la relación entre los museos y el turismo cultural. Y de esa reflexión llegó a surgir un libro, como aquí se ha comentado. En este libro se podía ver cómo habían cambiado los hábitos de consumo con un aumento enorme de los desplazamientos turísticos, pero con estancias cada vez más cortas en las que las actividades culturales iban ganando protagonismo. ...gastronomía, espectáculos, visitas de monumentos y museos... ...y al mismo tiempo... Eh, ...se veía con claridad el creciente interés... ...en la disciplina de economía de la cultura... ...con la proliferación de grupos de investigación... ...y publicaciones sobre el tema... ...uno de ellos, por cierto, dedicado monográficamente... ...al estudio del impacto económico de la Alhambra... Eh, ...todo estaba abonado... ...entonces... ...para una gran expansión que efectivamente aconteció, hasta el punto de que en víspera de la crisis financiera del año 2008 la realidad había cambiado por completo. Nunca había habido tantos museos, nunca habían sido tan visitados y nunca se había confiado tanto en las posibilidades redentoras de la cultura ni en sus posibilidades económicas. De tal modo que todo el mundo quiso sumarse al carro, un caso paradigmático, indudablemente, fue el de Málaga, donde se apostó de forma inusitada por la creación de museos como medio para recualificar un turismo de sol y playa que estaba tocando techo. ¿eh? Con municipios como, por ejemplo, Benalmádena, urbanizados a un 95% de su superficie. Así es que Málaga se entregó a una estrategia de creación de museos de todo tipo y tamaño, ya fuesen dedicados a artistas locales o a las temáticas más variadas o incluso aspirando al modelo de museo franquicia que había tenido tanto éxito en el caso del Guggenheim. En fin, ustedes conocen la lista que es interminable, así es que no se la voy a repetir. Eh, no obstante eh, esta estrategia en principio fue algo errática y se tropezó con el escollo de la crisis económica pero el proyecto estaba en marcha y poco a poco se fueron sucediendo las inauguraciones pero en cualquier caso Málaga pasa hoy por ser el paradigma del éxito en eh, la reconversión cultural y en la economía de la cultura pero bien es cierto que los éxitos cosechados ...hicieron creer a muchos que todo el monte era orégano... ...y que cualquiera podía cosechar el mismo éxito. Proliferaron entonces discursos poco informados e incluso demagógicos... ...que prometían café para todos y un maná turístico... ...que había de regar el territorio en su integridad. Algo que desde luego carecía de fundamento. El turista cultural reclama autenticidad, singularidad... Eh, valores patrimoniales reales y buenos servicios, algo que no todo el mundo puede ofrecer. Por solo poner un ejemplo, de los más de 700 municipios andaluces, tan solo unos 170 cuentan en realidad con casco histórico. Así es que proliferaron iniciativas que estaban más basadas en la ocurrencia que en estudios de viabilidad serios y que fracasaron, como por ejemplo ocurrió... ...con el movimiento de creación de centros de interpretación... ...que en su mayoría, hoy por hoy, se encuentran cerrados al público... ...así es que en algunos casos se ha trabajado bien... ...y en otros se ha trabajado mal... ...una iniciativa que podríamos valorar muy positivamente... ...ha sido la llevada a cabo en la ciudad de Granada... A ...iniciativa del Patronato de la Alhambra y Generalife... ...que se ha mencionado aquí ya... ...poniendo en valor aquellos monumentos de época andalusí que era un poco horada, accesible, y cuyo acceso eh, reivindicábamos 25 años atrás. Aunque también es preciso decir que estas iniciativas llegan a un destino maduro, que puede llegar a estar saturado si no lo está ya. En Granada se habla una y otra vez de ampliar el turismo y su distribución anual, al mismo tiempo que emerge una turismofobia incipiente de la población residente todavía mal organizada, pero que tiene sus manifestaciones en las protestas generalizadas sobre el abuso de las terrazas o en campañas espontáneas del vecindario del albaicín en que los vecinos colocan en las ventanas unos carteles advirtiendo al transeúnte de que aquello es un barrio residencial, que no es un parque temático y que han de respetar el descanso de los residentes. Y es que no podemos obviar que el turismo ...tiene consecuencias positivas y negativas... ...hoy el barrio de Azares... ...en el entorno del Museo Arqueológico de Granada... ...ha dejado atrás la infravivienda que lo caracterizaba... ...pero las grandes operaciones museográficas... ...al tiempo que recualifican el espacio urbano... ...dan lugar a subidas de precios y gentrificación... ...pérdida de identidad, saturación del espacio... ...sustitución de usos y en definitiva... ...una suerte de expropiación de la población local... ...que ve aumentar la tributación... ...para mejorar los servicios que se prestan al no residente... ...en definitiva... ...gobernar es decidir... ...escoger entre las diversas opciones disponibles... ...y lo más sensato... ...sería no fiarlo todo a la misma carta... ...no poner toda la carne en el mismo asador... ...sobre todo cuando el turismo... ...es extraordinariamente susceptible a la evolución de factores coyunturales. Más vale apostar en otras direcciones como los parques tecnológicos o el acelerador de partículas que se está diseñando para la Vega de Granada. Y desde luego que más vale basar la iniciativa en estudios serios y bien documentados que en improvisadas argumentaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel Ramos porque pone en evidencia muchas veces las contradicciones que tenemos y cómo efectivamente partíamos al principio de decir que hay que ordenar y que hay que, que establecer una, una relación entre cultura y turismo sostenible y con, con, una base, con una base fuerte. Lo de la gentrificación y todo eso es algo que estamos viviendo todos. Y bueno, pues pasamos de un interior en el que vivimos todos, pues a una zona de costa, a Cádiz, a bailo Claudia, con el jefe de servicio de instituciones de, de Cádiz, que es Enrique Méndez. Eh, sí, se escucha bien, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Eh, primero agradecer la organización de, de, del evento y a, a la consejería, Aurora, a Lola, eh, la invitación. Bueno, voy a ser breve, también lo, lo digo y lo, y lo y intentaré cumplir. Eh, bueno, hemos visto, eh, trata, trata este, este espacio de turismo, turismo y cultura y claro, eh, aquí los compañeros han hablado de algún caso concreto pero de cosas gen, genéricas de cómo el turismo transforma las ciudades. Bueno, yo voy a hablar de un caso muy concreto y muy peculiar que es este que tenemos aquí. Eh, estamos hablando del conjunto arqueológico de Baelo-Claudia. Bueno, pues eh, este, este, enclave, este enclave, bueno, este, este conjunto eh, empezó sus investigaciones científicas hace poco más de, de, de 100 años. Eh, se empezó a abrir al público mmm, no hace tanto como los que hemos visto por aquí anteriormente, de Cástulo y tal, sino hace, a finales del siglo XX y... Y apenas en el 2007 se inauguró su, su edificio, Centro de Interpretación, que es sede del museo, de la biblioteca, de, la, de, de los almacenes, talleres y demás. Eh, bueno, de 1925, con un monumento histórico nacional. Eh, este, este conjunto, que como vemos se desarrolla con su ciudad y su eh, circuito de visita en pleno parque natural del Estrecho. Eh, se, se extiende a lo largo de ese parque y eh, desemboca en la playa de Bolonia. Eh, aquí he hablado con mucha gente que venían de, de, de muchísimos sitios estos últimos días y no tenía que decir que venía de Cádiz, ten, decía tarifa y ya no hacía falta más presentaciones. Entonces, esa playa pues eh, es de por sí ya un reclamo a nivel nacional, pero... Un poquito más arriba, pues, nos encontramos con una de las ciudades mejor conservadas de, de toda España. Bueno, hablando de turismo, el enclave está situado en el Campo de Gibraltar, que vemos que tiene así a grosso modo, eh, quitando la zona de, de San Roque que todos los conocemos, que va, va por su vía y muy bien, muy bien asfaltada. Eh, tenemos dos áreas turísticas que podemos decir una. En, en regresión, que sería la zona de, de, de Algeciras, la línea que no, que no despunta como ha despuntado en los últimos años la costa occidental, donde destacan municipios como, como Zara de los Atunes y Tarifa concretamente que ha tenido, bueno, vemos ahí unos aumentos de, de más del 30% en los últimos años que queda poquito sigue entonces, bueno, nada más eh, voy a ser más rápido de lo que pensaba incluso, en, eh, Encontramos en esa zona privilegiada pues, un turismo hace, desde muchos años con, volcado en el deporte náutico, en la playa, pero poco a poco los, los, los visitantes quieren algo más. Y quieren también eh, contacto con la naturaleza, avistamiento de cetáceos, senderismo. Y ahí es donde eh, Baelo Claudia poco a poco ha ido aumentando eh, ha ido aumentando poco a poco sus visitantes desde que se abrió al público, se inauguró el, el edificio eh, y ya tenemos una cifra estable de, de más de 150.000 visitantes anuales que van buscando esa, esa, esa parte que no, le, que no le muestra la zona ocio eh, turismo-deporte. Entonces, eh, bueno yo, yo pongo ahí que es una relación de mutualismo en el que eh, mucha gente va, descubre esa playa y esos servicios eh, gracias a que va buscando el, la historia del conjunto y a su vez eh, Baelo-Claudia se aprovecha de todo ese efecto llamada de, de, de, del verano principalmente y entonces esa relación nos beneficiamos mutuamente. Y, y bueno, estamos pensando que Baelo está en una pedanía de Tarifa, Bolonia, que apenas tenía menos de 100 habitantes. Pero allí hay eh, elementos de hostelería y empresa que aguantan perfectamente casi todo el año en una, vuelvo a decir, una pedanía de menos de 100 habitantes, gracias a todo este, este, este tándem que digo yo de historia, turismo y, y, y relaciones que, que, que, se, que podemos ver en el conjunto. Simplemente para finalizar el conjunto cuando llega ese, ese esa iba a decir masificación después, después hablo bueno esa, esa visita especial de turistas, turista en, especialmente en verano primavera verano y otoño también y la verdad es que se amplía ya eh, el conjunto lo que intentamos es no limitarnos a simplemente ofrecer ofrecer una visita eh, estática, por así decir, de, su, de sus piezas, de su museo y de su circuito de visita. Año tras año, con las limitaciones que tenemos, pero, pero vamos consiguiendo aumentar el, la oferta cultural volcado en lo que acabo de decir, de ese, de ese tándem cultura-turismo en esa zona concreta. Y entonces pues, eh, buscamos una, unas actividades de difusión eh, para ese turismo específico como serían pues eh, talleres para, fam para familias, talleres de, de magia, catas, de vino. Este año nos vamos a lanzar con un ronqueo de atún también que que fusiona todo lo que hemos dicho. Eh, la historia, la gastronomía, porque esa zona conocida en el mundo entero por, por, su, por su gastronomía en el atún. Entonces intentamos dar cabida en el conjunto, al lado de la, de la mm, factoría de salazones romanas, de, de miles de años de antigüedad fusionarlo con esa playa con esa hostelería y con ese turismo que quiere naturaleza intentamos enfocarlos con cosas como, como esta con actividades eh, eh, específicas ¿no? y por supuesto por la noche con unos, con, con unos espectáculos que, que el programa Anfitrión ya, ya lo conocemos todos pero en Baelo tiene ese, esa peculiaridad, como todo lo que hemos dicho anterior, de estar eh, mirando al mirando mar, mirando a África, eh, con un cielo estrellado y viendo una representación de teatro a las 10 de la noche o de música de gran calidad. Entonces, eh, este programa de, de teatro de la Junta Andalucía, en, en proporción a su aforo, es el que me, más éxito tiene, de los, que, ...de los que, según me han comentado los compañeros de la agencia... ...yo no he llevado la anotación, pero me fío de ellos ...es el que más éxito tiene en proporción a esa forma... ...entonces, bailo tiene ese, ese atractivo... ...gracias al, a, a ese tándem... ...que con el enclave, que también ellos... ...se ven, eh, se ven beneficiados... ...claro, y simplemente, lo que decía aquí Manuel... ...que mmm, no todo pinta de rosa... ...también tenemos que ir pensando cómo enfocar ese turismo sin que se haga demasiado, sin que mmm, empiece a notarse sus efectos negativos, como sería la masificación en los accesos, el, como pongo ya ahí, el, el, la contaminación acústica. Pues hace poco, hace dos días, en el Museo de Baelo lo, lo, lo sufrí, esa contaminación acústica de ese, esas horas punta de masificación. Entonces, hay que dar esa... Mmm, esa, esa bienvenida al visitante, pero enfocarlo en, en todo lo que puede ofrecer ese enclave sin que, mmm, sin que las notas negativas sean las que, las que, las que destaquen. Y, y entonces, pues, eh, pues, gracias por haber escuchado la presentación de, del conjunto. He sido breve, lo he cumplido y, y nada, pues, espero nada. veros por allí este bueno, verano. Sí. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Una breve pincelada de la gran diversidad de nuestro territorio andaluz. Se han quedado muchas cosas para que ustedes piensen y podemos tratar una próxima vez como estudio de carga de los monumentos y como otra serie de cuestiones de cómo afecta el turismo masivo al patrimonio. Pero bueno, hemos intentado ser lo más breves posible y dar una pincelada. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a mis compañeros. Gracias, gracias. gracias